Eh, la afrolatinidad pues no es más que una sombrilla un poco más amplia dentro de lo cual se incluye la afrocubanidad eh, las problemáticas históricas de la afrolatinidad son eh, las mismas pienso yo existen las razones que, que hay que tener en cuenta la afrolatinidad yo creo que tienen este con la afro-cubanidad tiene eh, en común esa historia, esa secuela de la, de la, de la esclavitud, porque toda nuestra América tuvo muchísimas, digamos, eh, tiene, tiene muchas, eh, tiene, le debe mucho, perdón, la esclavitud le debe mucho a la América, ¿no? La, y vivimos esta historia de la esclavitud y por lo tanto eh, eso es un punto en común que tenemos que tener en cuenta. Pero... Eh, la afrolatinidad también la veo como un como un aspecto de mucha diversidad porque las problemáticas del negro colombiano eh, quizás no sean las mismas del negro panameño del negro cubano o puesto ahí sea, hay, hay problemáticas distintas hay aspectos distintos ya decía que la historia eh, de la nación de la nación cubana eh, y la formación de la nacionalidad en cuba eh, unió un poco a muchos sectores para eh, eh, y pensaron todos como cubanos y eso quizás no sucedió en la en, el, en, en la en, en la historia por ejemplo de Panamá cuando muchos de los de los negros eh, sobre todo eh, comenzaron a, a o sea la, la, los panameños los, la inmigración negra a Panamá me refiero a la inmigración caribeña por ejemplo que, que llegó al Canal de Panamá eh, ...y se quedaron ahí, muchos no pudieron que ir a otra parte... ...entonces hay, eso generó una suerte de... de un, un, ...un conjunto de preocupaciones distintas... ...que no surgieron, por ejemplo, en, en Colombia... ...los negros colombianos tenían otras preocupaciones... ...los, palen, los, los descendientes de aquellos palenqueros, de, de aquellos cimarrones... De, de, ...en que sobrevivieron, aquellos palenques ...dejaron otro tipo de preocupaciones... ...y esa diversidad de, de preocupaciones, esa diversidad de ideas marca una, eh, digamos, distintas concepciones a la afroalternidad. La afroalternidad es diversa, la, lo que da origen al concepto es una misma problemática, pero es, la veo como, una, eh, como un concepto de diversidad, más bien.